Hola, hola, te doy la más cordial bienvenida a este programa donde estaremos explorando la culpa. Deja de torturarte y condenarte con la culpa, porque ese tipo de culpa no te sirve de nada y cómo poder transformarla en eh, actitudes que sí te sirven, como la responsabilidad, como la solución de problemas, como el negociar lo negociable. Bienvenido. Mi nombre es Ricardo de Lerrán y como todos los miércoles a la una y media hora Ciudad de México estamos en este tu programa Construye tu Bienestar Integral. Y vamos a estar viendo este fantástico pro tema de la culpa. Esta culpa con la que muchas veces nos autotorturamos y nos enseñan a sentirnos culpables. Desde chiquitos nos enseñan que si hacemos algo mal nos regaña el papá y nos lo echan en cara y nos llevan a a generar esta emoción de culpa, de sentirnos mal con nosotros mismos, de sentirnos fatal, de sentirnos que estamos mal, que, que no somos suficientes. Todo esto surge de niños cuando sentimos que no somos suficientemente buenos, no somos suficientemente buenos hijos y, y eso lo vamos arrastrando a lo largo de toda la vida. Es un tema importantísimo en nuestra vida cotidiana, es un tema fascinante es un tema complejo y profundo que tiene unos matices psicológicos, espirituales eh, muy profundos, eh, pero el día de hoy vamos a estar abordándola con eh, toda la eh, eh, claridad y sencillez para que tú puedas ubicar tus culpas, para poder ver qué es una culpa, para poder eh, detectarla comprender cuáles son los elementos que la componen y cómo poder transformarlo, cómo poder transformarla gracias a Semiología de la Vida Cotidiana, que es este modelo educativo que nos enseña a reeducarnos, ya, estamos mal educados, todo aquello en lo que estamos mal educados nos ayuda a enseñarnos a reeducarnos, por ejemplo, hemos sido educados a sentirnos culpables, a sentirnos culpables en una gran serie de cosas, a sentirnos malos hijos, malos padres, malas madres, malos trabajadores, malos hermanos y, y todo eso eh, nos hace sufrir, nos genera un sufrimiento innecesario que no, lo, no tendríamos por qué tenerlo. Eh, te doy de nuevo la más cordial bienvenida para que abordemos este tema y iniciamos como siempre con esta reflexión inicial con esta reflexión inicial al que, eh, a la que te invito sobre cómo vives tú las culpas. ¿Cuáles son las culpas más frecuentes que tú tienes? ¿Cómo las sientes? Compárteme. ¿Cómo sientes estas culpas? ¿Qué es lo que más culpa te da? A mí de lo que más culpa me da, por ejemplo, es en cuanto a papá, como papá. A veces me puede llegar la culpa de, ay, no, no sé si lo estoy haciendo suficientemente bien. No sé si estoy suficiente ahí para mi hijo. No sé si mi hijo me necesita más y, y no estoy para él a veces. No sé si mi hijo le estoy estorbando y estoy demasiado sobre él. Y eso es algo, por ejemplo, a mí que me llega mucho. ¿Qué te llega a ti? ¿Qué te pega, qué evoca en eh, la culpa dentro de ti? Tema de hoy, suelta la culpa con la que te torturas. Y aquí la palabra clave es torturas. ¿Notas cómo te torturas a veces con esas culpas? Es, es, es una tortura. Yo recuerdo mucho una vez que justamente mi, mi terapeuta en su momento me, me dijo, a ver, ¿y con qué otros temas te has torturado últimamente? Y yo así como, wow, o sea, porque lo dijo con tal claridad de que, pues sí, me, me puedo llegar a torturar con ciertos temas. <risa> y cuáles han sido con los que me he torturado últimamente, entonces sí, eh, ¿con cuáles temas te, tor te torturas tú? Entonces, esta reflexión inicial, ¿cuáles son las culpas más frecuentes que tienes? ¿Qué es esta culpa? ¿Cómo, ¿Cómo puedo yo saber cuándo sí es culpa y cuándo no es culpa? Porque es muy fácil que nos confundamos con la responsabilidad, por ejemplo, y decir, no, no, no, bueno, es que imagínate que no sintiera culpa, entonces yo iría por la vida como los psicópatas, los sociópatas, ahí haciendo lo que se me pega en la gana, no me importaría la opinión de la gente, estaría yo este, matando a quien se me ponga enfrente, abusando de ellos, y, y es importante aquí poder distinguir claramente eh, lo que es la culpa. Lo que es la culpa, de acuerdo al modelo de simbología de la vida cotidiana, y que es una actitud, es una actitud que genera un, una emoción, que implica una serie de pensamientos, de creencias y de valores, como lo vemos en el curso 1, la me de la vida cotidiana, el conocimiento de uno mismo, y que este triángulo de latitud implica que tengo cierto tipo de pensamientos y creencias y valores que yo he absorbido de mi entorno, de que yo he aprendido de mi papá, de mi mamá, de mi familia, y que me han dicho que hay una forma en la que yo tengo que hacer, pensar y ser, y que si yo no soy de esa forma, entonces soy condenable. Soy criticable y estoy mal. Es esta sensación de estar mal. Esta actitud de culpa se refleja en una emoción de culpa. ¿Qué es lo que genera esta emoción de culpa? No lo que hiciste, no lo que te dijo el otro para echártelo en cara, sino la actitud de fondo que traes, que es lo que va a hacer que cuando se dispara te enganches con lo que dice la otra persona o que te enganches... Eh, con, con lo que está sucediendo allá afuera y que no lo hiciste suficientemente bien. Entonces, ¿qué es, esta, ¿qué es esta culpa? Vamos a verlo. ¿Qué es la culpa? La culpa implica un pensamiento de autocondenación. Un pensamiento de autocondenación. Yo me condeno a mí mismo. ¿Qué es esto? Es un juicio de valor ético, dicotómico, radical, donde me etiqueto de una forma contundente, como, por ejemplo, soy malo, soy mal hijo, soy mal padre. Eh, el domingo, por ejemplo, llegué a México de, de Madrid hace una semana y no he visto a mi mamá, y mi mamá... Eh, vive en Cuernavaca iba a venir a México el, el domingo y yo eh, a, pero a otra cosa porque venía con una amiga a, a, a una reunión de una amiga y yo me sentía conflictuado porque decía si mi mamá viene a México y no la he visto desde hace tres meses porque estuve en Madrid y, y, y no voy a verla y no hago algo por verla soy mal hijo o sea qué mala onda de mí que estoy aquí no voy a verla, ok, si estoy del otro lado del mundo, pues no, pero si estoy a una hora y media, ¿no? y entonces son esta condenación que dice estoy mal, que dice eh, eh, no debería de ser así, y que me hace sentir mal conmigo mismo, ¿no? y esta autocondenación implica una autodevaluación, yo me desvalorizo, me resto valor, y me digo a mí mismo como hice esto mal, entonces yo valgo, es como valgo menos, ¿no? me, me resto de nivel, me, ah, ¿no? me, me siento eh, mal conmigo mismo, me resto valor. Y aquí hay una confusión bien importante donde nos enseñan a que te enseñan, nos enseñan a todos, a que tu valor depende de lo que haces, de lo que tienes, de lo que dices, de tus éxitos. Y en una sociedad tan mercantil como la que tenemos ahora, pues tenemos mucho en la mente cuánto vale. Incluso hay eh, en, lo, en, en Estados Unidos dicen mucho, esta persona vale 5 este, billones de dólares porque eso es lo que tiene, y confundimos lo que una persona vale con lo que una persona tiene, o eh, el éxito profesional, y entonces es muy fácil ahí con, confundirnos con este aspecto, y entonces yo valgo de acuerdo a mi éxito profesional, si soy, si soy un mediocre, entonces soy una persona que no valgo mucho, eh, si soy un perdedor, entonces no valgo nada. Puedo ser una basura de persona. Y todas esas son condenaciones durísimas. Y es útil escuchar ese pensamiento, escuchar ese juicio que dice ¡Ah, ¡Qué tonto! ¡Qué bruto! ¡Qué tarado! ¡Qué débil! ¡Qué cobarde! ¿Cuál es el adjetivo que está asociado a esta culpa? Entonces este primer aspecto donde... La culpa implica un pensamiento de autocondinación, un adjetivo, que en el fondo es eso, soy malo, estoy mal. ¿Qué es la culpa? La culpa implica una emoción negativa. Este aspecto es fundamental, porque sin la emoción negativa, pues entonces puede ser responsabilidad, o puede ser eh, eh, eh, arrepentimiento, eh, pero esto... La culpa normalmente implica esta emoción medio negativa, donde una emoción desagradable, una emoción eh, displacentera que no, que no disfruto, que me siento mal, lo padezco. Claro, lo estoy padeciendo por ese pensamiento, por ese juicio, ¿no? De qué bruto, qué, qué tarado, qué idiota. Uh -huh. Eh. Y entonces lo, lo paso mal, esta emoción negativa. Esta emoción negativa tiene, pues es la emoción negativa de la culpa, exactamente. Y tiene, puede tener en ciertas versiones enojo. Enojo de, ¡ah, ¡Oh, qué, qué bárbaro! ¡ah, ¡Oh, qué tonto soy! ¡Ah! O puede tener más tristeza. Es un sentimiento complejo que puede implicar, que implica varias emociones. Más tristeza, donde no hay tanto. Como este enojo, sino como esa tristeza de Ay, qué, qué, qué lástima que soy tan bruto, <ríe> qué lástima que, que realmente la regué y me equivoqué de manera garrafal. Entonces es esta eh, emoción negativa. Cuando sientes culpa, ¿qué emoción negativa sientes? ¿Cuál es? Ubícalo. Si no lo ubicas en este momento, la siguiente vez que sientes esta culpa, date un momento para evocar una situación, o cuando surge la situación, y qué es lo que estás sintiendo, e incluso dónde lo sientes, tal vez lo sientes más como ah que se aprieta el corazón en el pecho, o sientes a veces como, yo a veces siento como si me cayera un balde de agua fría, así, y entonces como si me bajara hacia abajo, Claro, me bajara hacia abajo, ¿eh? como, como, si se, como, como si me bajara y entonces me sintiera pesado, pesado, como, la, como si la fuerza de gravedad de repente fuera mucho más fuerte. ¿No? Entonces, eh, a veces puede ser esta como emoción que podemos describir como me siento chiquito, que es la autodevaluación, me, me minimizo y entonces me siento chiquito, me siento chiquito, ¿no? me siento, eh, a veces el, el término técnico es me siento insuficiente moralmente. Es, es como una sensación de insuficiencia moral. Dice Alma, yo siento las dos formas, enojo primero y lo siento en el pecho o en el estómago. Y después me da mucha tristeza, como impotencia, de no ver antes el error. Bien, bien, bien. Gracias por compartir. Y, y sí, es como esta sensación de enojo eh, en el pecho, en el estómago, y la tristeza después la ¿cómo, de ¿Cómo me fui a equivocar? ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no lo preví? Y aquí es útil recordarnos que somos humanos. Que nos equivocamos. Que nos hemos equivocado en el pasado. Que nos equivocamos en el presente. Y que nos vamos a equivocar en el futuro. Y esa es la naturaleza humana. Y esa es la naturaleza humana. Y conflictuarnos con esa naturaleza humana. Pues eh, realmente no, no, no tiene sentido Es hacernos sufrir innecesariamente Ceci, sí, sí, decepción Muy bien, claro, por supuesto no Es esta emoción negativa de decepción de, pff, No esperaba esto de mí mismo ¿no? no esperaba esto de mí mismo Gracias por compartir Entonces tenemos esta culpa que implica esta emoción negativa y por eso vale la pena soltarla y dejar de auto torturarme con ella porque una forma en la que, en la que me torturo es en la, la condenación implica, del juicio implica un autocastigo ¿no? tú regañas a alguien y inmediatamente ¿qué es? pues implica un castigo te resto mi afecto, te retiro mi afecto, mi cariño, mi amor. Por ejemplo, se cuenta que es lo que vivimos miles de veces en la infancia, la mayoría de nosotros. Eh, y entonces implica un castigo. Y parte del autocastigo inconsciente de la culpa es la emoción negativa misma. Entonces, ¡ah! como la regué, como hice esto, entonces merezco sentirme mal. Merezco seguirme condenando y merezco seguir alimentando esta emoción negativa de la culpa, del coraje, de la tristeza, de la decepción. Que ahorita lo vamos a ver, lo queremos distinguir totalmente de la responsabilidad, porque este, esta condenación no implica un concepto, una reflexión y un análisis de las razones de mi error que me lleven a aprender la lección y entonces a disminuir la probabilidad de cometerlo en el futuro. Eso es reflexionar, no es culpa. La culpa es la emoción negativa y la condenación. La reflexión responsable es otro boleto, es justamente eso. Carmen nos comenda, en ocasiones ansiedad. Cuando, no sé, cuando sé que la regué. Ajá, y entonces, pues era ansiedad. La culpa muchas veces, generalmente está orientada hacia el pasado. Me equivoqué, la regué en el pasado. Y se puede agregar ansiedad sobre el futuro. ¿Qué consecuencias va a haber? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a salir mal? Como lo hice mal, ¿qué va a salir mal en el futuro? Que me lleve, eh, que me lleve a pagar las consecuencias, ¿no? Pero además, desde la, esta perspectiva de autocondenación y desde esta perspectiva de eh, autocastigo, es, y además me lo voy a merecer, quién sabe qué va a pasar, pero además me lo voy a... Si, si me pasa algo mal, si el otro me trata mal, si fracasa mi proyecto, me lo merezco. Porque cómo logré, cómo pude hacer eso, qué bárbaro, qué bárbaro. Entonces, eh, comprendamos la agresividad de la queja la autoagresión que implica esta queja. Entonces, eh, te invito a que cobras plena conciencia de esta emoción negativa que está implícita en la queja. Ahora, ¿qué no es la culpa? Como decíamos, la culpa no es responsabilidad. La responsabilidad que implica una reflexión sobre aquello en que me pude equivocar que, y cómo me responsabilizo de eso hay algo que reparar hay algo que yo tenga que hablar con alguien hay algo que yo tenga que hacer para realizar esta reparación eh, qué es lo que lo que me toca hacer qué es lo que eh, puedo hacer ¿no? ahora sí eh, esta responsabilidad implica que pues es humano cometer errores somos falibles pero esos errores tienen su consecuencia y la consecuencia no tiene que ser un autocastigo y una autocondenación porque eso no le sirve a nadie esa consecuencia puede ser a ver, ¿cuál fue el resultado de mis actos? y entonces lo asumo asumo el resultado de mis actos pero eso lo puedo hacer no, desde, no lo tengo que hacer desde una emoción negativa de culpa de decepción, de tristeza de enojo eso lo puedo hacer desde una perspectiva de arrepentimiento o incluso desde el amor, me comprendo que cometo errores y me amo, me contengo, me tranquilizo y me responsabilizo. A ver cuáles son las consecuencias. Me equivoqué en algo, pues cuáles son las consecuencias. Hace unas semanas con una consultante nueva, hice una cita, eh, después la cambiamos de fecha y de hora, y unos días después leo abro mi chat de WhatsApp, y veo un chat que dice, te estuve esperando media hora para nuestra consulta agendada, y no llegaste. Y justo, ¿no? Sentí así como el... ...el balde de agua frío... ...diciendo... ...sas... ¿no? ...es una persona que... ...que me está buscando para la ayuda... ...para la consulta... ...es una persona que tiene temas... ...que quiere trabajar... no ...que está en cierto estado emocional... ...y que trae ciertas cosas... ...y que está buscándome... ...y que está confiando en mí... ...y yo no llego... ...y yo no aparezco... ...a la primera sesión... ...entonces sale mi Salió mi parte condenatoria y dice, qué bárbaro, cómo no lo apuntaste, eres un desorganizado, no es posible que te ocurran estas cosas, eh, eres un mal eh, consultor, eh, y entonces, ah, como con, con esta hazaña, dije, Ch -ch -ch, no, espérate. paro esta condenación, paro esta devaluación inmediatamente, y digo, alto. No, paro inmediatamente, yo no quiero esto, yo no quiero decirme eso, porque eso ni le ayuda a la otra persona, ni me ayuda a mí. Entonces, ¿cómo asumo la responsabilidad? La responsabilidad es, escribo inmediatamente una disculpa, una disculpa muy sincera. Lo siento, mira, se me pasó, eh, apuntarlo, no lo, no lo vi en mi agenda hoy y, y te ofrezco una muy sincera disculpa. Y, y no me suele suceder, pero me sucedió. ¿Cómo? ¿Qué puedo hacer para repararlo? ¿Cuándo podemos reagendar? ¿Qué es lo que, lo que puedo hacer? ¿No? Y entonces, pues con mucha honestidad, es, eso es lo que sucedió. Eso es lo que sucedió. ¿Y cómo puedo repararlo reparable en ese momento? Pues pedir disculpas, reagendarlo y dar lo mejor de mí, como siempre, pues en esa... En esa consulta. ¿no? Entonces, no es responsab eh, eh, responsabilizarte y sentir culpa son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, ¿qué más? La culpa no es responsabilidad. La culpa no es resolución de problemas. Ya cometí un error. Bueno, pues entonces tal vez haya algo que pueda yo resolver, como en este caso, pues dejé a alguien plantado. Bueno, pues pido disculpas. Eh, y, y busco resolver lo resolvible. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo estás? Eh, ¿Cómo podemos reagendar? ¿Te lo puedo compensar de alguna forma? Eh, ¿Te doy más tiempo en la terapia? ¿No? Como, como para que eh, abordar el tema. Te pregunto cómo te sentiste, si te sentiste mal por, por, el, eh, por haberte plantado. Es prestarle atención. Si hay una persona involucrada, prestarle atención al otro problema, cuál es el problema que requiere una solución práctica. Y tampoco necesita la culpa, como nosotros sabemos en semiología de la vida cotidiana. Los problemas no son para sufrirse, los problemas son para resolverse. Y si no se puede resolver, no es un problema, es un hecho. Un error en el pasado, pues el error ya no puedo ir al pasado y resolverlo. No puedo agarrar el coche de, de regreso al futuro irme al pasado. Ah, no, no, ya, lo cambio. No. Pero lo que sí puedo hacer es ver cuál es la situación actual y cómo lo puedo resolver. Resolver lo resolvible. Negociar lo negociable. Y, por supuesto, pues, disculparte negociar. ¿no? como comentamos, oye, pues, una disculpa, ¿no? Eh, no necesito ponerme de tapete y autodevaluarme, pero sí mostrarme un arrepentimiento genuino, hijos, está gacho lo que pasó, está feo lo que pasó, lo siento mucho, soy humano y, eh, y pasan estas cosas. ¿no? Y, y, y muchas veces cuando nos sentimos culpables es útil eh, reconectar con el amor, Estamos acostumbrados a que nos regañaban y nos retiraban el afecto cuando éramos niños. Y después lo reproducimos y nos regañamos a nosotros y nos retiramos el afecto a nosotros mismos. Con esta emoción negativa, decepción. Y cuando nos sentimos culpables y nos retiramos el afecto, entonces le podemos dar la vuelta y poder decir, a ver, espérate, ¿por qué me voy a retirar el afecto? A ver, ¿por qué? ¿te dejarías de querer en algún momento dado? ¿Por qué dejarías de valorarte? ¿Por qué dejarías de buscar lo mejor para ti? ¿Por qué dejarías de eh, desear sentirte bien? ¿No? Porque tú mereces sentirte bien, aunque cometas errores. Porque los vas a cometer, los hemos cometido, los estamos cometiendo y los cometeremos. Pero independientemente de eso, te puedes sentir bien contigo mismo. Te puedes aceptar con todo y tus errores te puedes querer y te puedes amar a mí me sirve mucho esto de ¿no? y en ese momento que me di cuenta que eh, puse eh, que dejé plantar la persona me sentí fatal, me empecé a regañar dije, alto, espérate, paro sus pensamientos estas autodevaluaciones, y digo, espérate yo me amo soy humano y cometo errores y así me amo, y así me quiero y eh, y después también, por supuesto el proceso de reflexión ¿qué aprendo de este error? ¿qué es lo que yo puedo aprender para resolver lo resolvible? Entonces, por ejemplo, lo que sí me dije me dije a mí mismo, mí mismo mi amor precioso, richito, de mi alma yo me amo ahora, ¿qué pasó aquí? no lo apunté ¿cómo puedo evitar, cometer, disminuir la probabilidad de cometer este error en el futuro? Pues voy a prestar más atención que en el instante en el que tenga yo un compromiso con alguien, en una sesión, pues lo voy a apuntar, lo voy a apuntar en mi, en mi calendario y le voy a prestar esa atención y voy a tener cuidado de no distraerme y decir después lo apunto o distraerme y empezar a hacer alguna otra cosa entonces es reflexionar este tema cuando tú sientes culpa ¿cómo puedes tú responsabilizarte? resolver lo resolvible disculparte si viene el caso pero no desde la emoción de la culpa sino desde otra emoción ¿qué emoción te gustaría sentir? paz, reconciliación contigo mismo amor, cariño alegría porque los problemas son para resolverse, no para sufrirse. Los errores no son para sufrirse, son para aceptarse y resolver lo resolvible, para responsabilizarse. Entonces, por eso es fundamental comprender que la culpa no es responsabilidad. Si sí queremos responsabilizarnos, si sí queremos resolver problemas, si sí queremos disculparnos y negociar. La culpa implica una autocondenación, un pensamiento donde yo me estoy condenando, donde yo me estoy diciendo eres de lo peor. E implica una emoción negativa. Es una actitud que genera esta emoción negativa y que tiene un pensamiento que es un juicio de valor dicotómico, eh, exagerado, que te etiqueta, que sobregeneraliza. La culpa no es responsabilidad, ni resolución de problemas, ni negociación, ni reflexión. Y por eso te invito a hacer esta reflexión final. ¿Qué tanto quieres seguir culpándote? ¿Que eso implica torturarte? ¿Que eso... Implica condenarte. Y te invito a practicar, responsabilizarte, reflexionar, resolver lo resolvible, negociar lo negociable. Y, y entonces atiendes. Por un lado, te atiendes por dentro. A ver, pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer por dentro? Yo quiero revalorar, si me estoy desvalorizando, si me estoy autodevaluando, no, pues paro esa voz nociva dentro de mí y genero, recupero esta valorización de mí. Ok, hay un proceso racional que hay que hacer, hay una reflexión, ¿cómo mejoro mi desempeño? No para valer, no para ser suficiente, no para ser merecedor de ser querido. ¿Cómo yo mejoro mi desempeño? Porque quiero de mejorarlo, porque me gusta mejorar mi desempeño. Y, eh, y, y reflexionar, para ir aprendiendo de los errores, para ir aprendiendo de las equivocaciones. Muchísimas gracias por tu atención y vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Vamos a continuar con este diálogo, con esta plática eh, y recuerda que tenemos... Muchísimos programas en el canal de YouTube, te invito a, a suscribirte, a activar las notificaciones para que te avisen cuando tengas, cuando llegue, cuando suba nuevo contenido. Te invito a que me sigas en Facebook, Ricardo Lerran en Instagram, Ricardo Lerran en Twitter para tener esta conversación. Carla, ¿y cómo se hace para dejar de arrepentirte por algo que hiciste en el pasado? Eh, justamente habría que ver a, a este dejar de arrepentirte, ¿qué implica? porque si la pregunta si lo que tú sientes es culpa pues entonces es como dejar de sentir la culpa como comentamos ahorita cobrar conciencia, ¿qué estoy sintiendo? estoy sintiendo culpa ¿cuál es la condenación que me estoy haciendo? soy un imbécil soy un flojo soy un cobarde Escucha ese adjetivo, escucha esa voz para traerlo a la conciencia. Si está ahí, traerlo a la conciencia. Y luego páralo. ¿Alto? es pues Para. No, no, no, no. A ver, espérate. Cállate. Tranquilita esa voz. Que no te domine esa voz. Y pon esa voz en su lugar. Alto. Sí soy tonto, pero nada más del lado derecho. Del lado izquierdo soy bastante inteligente. Para esa voz y cuestiónala. Cuestión, a ver, ¿soy tonto o hice una tontería? Porque los humanos hacemos tonterías, pues claro. Y un tiempo cuando me equivocaba, me di cuenta que me decía, ¡ay, qué bruto! Y empecé a sustituir ese, ese juicio por decirme, ¡ay, qué humano! Entonces tiraba un vaso de agua, me equivocaba en algo, y me, me salía el ¡ay, qué bruto! y lo sustituí por ¡ay, qué humano! Y me recuerda a mí mismo, pues soy humano muy claro, me doy permiso de cometer errores porque sé y comprendo que voy a cometer los errores. Entonces sueltas esa, esa condenación y la sustituyes por comprensión, por comprensión de ti mismo, por reflexión, por eh, responsabilidad y entonces esa es la forma. Lo que hiciste en el pasado, Carla, no lo puedes cambiar. Eso no lo puedes cambiar. Lo que sí puedes es aprender la lección. Y en vez de torturarte y condenarte, poder generar la reflexión. ¿Cuál fue el error? ¿Cómo puedo evitarlo en el futuro? Y entonces transformas la lección. Y te revaloras, Carla. Practícalo y... Platícanos cómo te va haciendo ese ejercicio. Marcia, saludos. Pili G19, saludos. Dayamlu, saludos. Y tenemos aquí en, en Facebook, eh, Carmen nos dice, Ricardo, me ha pasado que he cometido algún error involuntario en público y luego lo que he recibido es bullying. Y, y, y claro, frente a la condenación del otro, al bullying, la burla, la condenación del otro, pues es más fácil que tú te enganches con tu autocondenación, con tu autoburla, y entonces te sientas mal, eh, o te enojes con el otro, ¿no? Eh, entonces, sí, claro, pues es, es, es muy normal, pues a todos nos, no solo nos enseñaron a sentirnos culpables, y nos maleducaron a sentirnos culpables, caminos nos maleducaron a cuando el otro hace algo mal, lo juzgo. Y lo juzgo de una forma dicotómica, condenatoria, torturante. Y pues sí, es, es algo muy común y muy frecuente. Y así como paras tu autocondenación, dices, ¡Alto! ¡Para! ¡Espérate! Chit. Tú puedes también parar asertivamente la condenación del otro. Y si viene al caso, depende mucho del contexto, eh, pero si viene al caso, decirle, sí me equivoqué, porque soy humana, cometo errores. ¿Cuál creo que fue mi reflexión? Es que, pues en el futuro lo haría de esta forma. ¿Tienes alguna retroconstructiva que me quieras dar? Tienes alguna sugerencia constructiva, que me... porque destructivas no me interesan, no me interesan, pero constructivas tal vez sí, entonces eh, a veces es muy útil lo que nos pueden decir los demás y poder decir, ah mira, fíjate, claro, qué buena idea para evitarlo de hacerlo en el futuro, entonces es una muy buena idea, no, eh, no sé, se me ocurre, ¿no? Eh, tal vez algún consultante me dice, ah, mira, ve, hay esta aplicación donde la persona se puede apuntar y entonces te llega, la otra persona es la que se apunta y te llega a ti el recordatorio en el calendario y entonces, aunque a ti se te olvide, pues te va a llegar el recordatorio a tu calendario o la invitación al calendario, no, no sé, por decir algo. Y entonces recibo al otro, lo invito a convertir su crítica en una retroconstructiva, una retroalimentación constructiva ¿Qué es lo que va a hacer? Quién sabe, igual y se sigue burlando, pero si yo no me engancho en su burla, si yo no me engancho en su, en su condenación, eh, pues en esa medida pues no lo sufro, yo no sufro lo que me dice el otro, sino lo que yo pienso que me dice el otro, y si yo pienso, es que no debería de, de, de criticarme, es que no debería de juzgarme, pues la gente critica, la gente juzga, la gente se burla. Mejor nos reconciliamos con eso y practicamos desengancharnos de lo que nos van diciendo los demás. Gracias por compartir. Uh -huh. Lucía, hay personas que saben cómo marearte para hacerte sentir culpable. Evaden su responsabilidad y uno termina enganchándose. Uno mismo debe de poner un alto. Bueno, no debe, quiere. Eh, me encanta, Lucía, eh, en los talleres que hemos estado practicando, que has estado practicando y que hemos estado practicando, que cuando decimos, ¿debo de? Eso implica un juicio. Implica que hay un correcto y un incorrecto. Y si no hago lo que debo, entonces estoy mal y genero culpa. Eso está íntimamente relacionado. Me encantó que tú mismo te cacharas el debo y lo cambiaras por un quiero. Ahora, dice aquí algo muy importante que... Es muy común que lo pensemos así, porque hemos sido mal educados a pensar así. Que es, el otro me hace sentir culpable. El otro me hace sentir culpable. Y es muy común que lo digamos y que el otro me hace enojar, el otro me hace sentir culpable. Pero es incorrecto. Es incorrecto, es un malentendido. Porque nadie puede crear una emoción en mí. No somos necesariamente marionetas de emocionales de los demás. No, ¿qué es lo que sucede? El otro me tira un gancho, me tira un gancho y yo lo muerdo, muerdo ese gancho y entonces se lo creo. Le doy importancia a sus palabras, le doy credibilidad a sus palabras. Entonces, eh, hay personas que saben marearte para hacerte sentir culpable técnicamente yo diría más bien que hay personas que saben chantajear manipular y que saben tirar ganchos muy efectivos y saben dónde te tiran el gancho que es donde cojeas para disparar la actitud de culpa que tú ya tienes dentro de ti que no te generó él, tú ya la tienes dentro de ti pero la activan Activan esta, activan esta culpa. Y claro, lo hacen porque además en un pensamiento dicotómico o yo tengo la culpa o tú tienes la culpa. Y como yo no la tengo, pues tú la tienes tú. Y en vez de decir, no, no, a ver, espérate, vamos a ver cada quien su responsabilidad. Esta es mi responsabilidad. Esta es tu responsabilidad. Yo me responsabilizo de mi parte. Tú te paso tu responsabilidad para que hagas con ella la que quieras. Te invito a responsabilizarte, pero no está en mis manos que el otro se responsabilice. Eh, y entonces es una práctica de poner un alto. Primer, el alto más importante es yo ponerme un alto, y ese enganche, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, Hoy oh, voy a eh, esquivar ese gancho para yo no engancharme. Entonces, primero, ese es el alto más importante, es el alto eso, ¿no? Me estoy enganchando, me estoy enganchando, y le estoy dando credibilidad a la condenación del otro, y me está saliendo mi propia condenación, le pongo un alto a ese pensamiento, ¿no?, no soy un cobarde, no soy un bruto, no soy un tonto. Soy un humano. Y cometí un error. Lo que hice fue bien tonto. Sí, lo que hice fue bien tonto. Pero eso no me hace tonto, ni digno de ser devaluado. Ni mucho menos por mí mismo. Entonces, primero pongo un alto interno. Y después le pongo un alto a la otra persona. Asertivamente, si así lo deseo y si viene el caso. Y entonces puedo decir, alto. Aquí está tu responsabilidad. Yo me quedo con la mía. Aquí está tu responsabilidad y te pido que no me hables de esa forma. Te pido que me hables de manera amable y respetuosa como yo te estoy hablando en este momento, por ejemplo. Buenísimo ejemplo, Lucía. Me encanta. Uh -huh. Alma. ¿Cómo se maneja cuando hay una parte que ve la negociación y la otra parte dice, ya no quiero negociar? porque no se llega a una solución? Hay antecedentes de que es momentáneo dicha solución. ¿La parte que quiere negociar sabe que cederá por culpa si eso no pasa? ¿Es porque se vuelve exigente o más firme? ¿Y la forma en que reacciona solo es responsabilidad de esa persona o no? Ok, es un caso complejo el que estás planteando, voy a reflexionarlo. Eh, eh, para ver, analizarlo y ver las partes que lo componen ¿cómo se maneja cuando hay una parte que ve la negociación y la otra parte dice que ya no quiere negociar? bueno, pues por eso decimos busca negociar lo negociable tú no puedes obligar al otro a negociar algo que no quiere negociar y el otro no puede obligarte a negociar a ti aquello que no quieres negociar la realidad es que pues cada quien vamos a hacer o dejar de hacer decir, y dejar de decir lo que queramos y de cierta forma pues estamos en libertad de hacerlo y nos toca asumir la responsabilidad de hacerlo. Entonces, eh, si tú no quieres negociar, tal vez si nos quieres poner alma la situación más específica, lo abordamos. Eh, pero si el otro no quiere negociar, pues no hay forma de obligarlo a negociar. Claro, yo puedo invitarlo, yo puedo... Eh, insistirle, yo puedo señalarle los beneficios de negociarle yo puedo decir que es súper importante la negociación para que tengamos una relación exitosa, ya sea de pareja, ya sea de amistad ya sea de, eh, fan de cualquier lazo familiar eh, ya sea en el trabajo las negociaciones son fundamentales porque si no negocio estoy imponiendo ¿y por qué voy a imponer yo mis criterios? entonces, pues sí eh y, puede, y puedes tomar tus decisiones, ¿ok? Como tú no estás negociando, entonces yo voy a hacer esto. Y como estás haciendo esto que no me gusta y en lo que yo no estoy de acuerdo, entonces yo voy a hacer esto que sí existe en mis manos. No para vengarme, pero sí como consecuencia de eso, incluyendo alejarme de la relación, si así lo deseo. Incluyendo disolver una relación, si así lo deseo. Entonces, eh, pues ese es, ese es un aspecto, porque ya no quiere negociar, porque no se llega a una solución. El tema de la negociación, de la comunicación y de la solución es, es complejo, eh, porque pues no solo nadie nos ha enseñado a negociar, sino que hemos sido mal educados a imponer, a criticar, a querer tener la razón. Aquí el punto fundamental es si... La única forma de negociar es que los dos se sienten desde la empatía, a escuchar al otro, a ver su punto de vista, a buscar entenderlo. Es la única forma. Y mucha gente no tiene esa disposición. Hay antecedentes de que es momentánea dicha solución. La parte que quiere negociar sabe que se verá por culpa. Si eso no pasa es porque se vuelve exigente o más firme la parte que quiere negociar pues puede ceder o no por culpa pero es que por eso es útil a ver, siento culpa, la culpa me va a me impulsa a ceder en algo que tal vez no sea la mejor decisión por eso paro la culpa paro la condenación, la transformo en amor propio, en valoración de mí mismo y ahora sí reflexiono quiero ceder, no quiero ceder hasta qué punto y dónde marco el límite y siempre es mucho mejor parar la culpa primero, lo trabajo conmigo ya después, pues veo que hago afuera en esta negociación, cedo o no, hasta qué punto. Eh, y exigente o más firme, pues desde el amor yo puedo ser firme y, y marcar límites eh, muy asertivos. Gracias, Alma. Y luego dices, ¿y la forma en que reaccione solo es responsabilidad de esa persona o no? Claro, o sea... Tú eres responsabilidad de tus pensamientos, de tus emociones, de tus actitudes, de tus opiniones, de tus acciones. El otro es responsable de sus pensamientos, de sus emociones, de sus opiniones, de sus acciones. Y entonces es un ejercicio de madurez y sofisticación. ¿Cuál es mi responsabilidad y cuál es la tuya? Gracias, Alma. Rosa María. María. Tampoco negociar es el triunfo asegurado. No, no, efectivamente no, y es complejo, requiere práctica, requiere buena intención, requiere inteligencia, pero pues son, son temas que si investigas cómo negociar, hay muchísima bibliografía de cómo hacerlo, eh, eh, pero tenemos que educarnos si queremos negociar adecuadamente. ¿no? Tenemos si queremos. Entonces, eh, entonces, si sí, con una buena negociación empática, reflexiva, tranquila, adecuada, podemos llegar a acuerdos armónicos que nos beneficien a ambos, que realmente nos convengan y nos beneficien a ambos. Entonces No está asegurado el triunfo, pero eh, es la manera de llegar al triunfo en cualquier relación. Mac... Muchas gracias Ricardo, Por disminuir la culpa es en primera instancia aceptar la emoción, me da culpa de tener sentimientos negativos, así es, así es, en el proceso emocional es, pues primero me doy cuenta de que estoy sintiendo, estoy sintiendo culpa y en segundo lugar acepto la, la emoción que estoy sintiendo, estoy sintiendo culpa, oh, otra vez estoy sintiendo culpa, la acepto, estoy sintiendo culpa, es la realidad. Oh, estoy sintiendo miedo y me siento culpable por sentir miedo. Ok, pues acepto el miedo porque lo estoy sintiendo, porque soy humano, porque los humanos sentimos miedos. Y acepto la culpa porque lo estoy sintiendo, porque soy humano y porque siento culpa. Y siempre aceptación plena y transformación creativa. ¿Ahora qué hago con la culpa? ¿Ahora qué hago con el miedo? Entonces sí, sí es el primer paso. Carla, mi voz dice, soy feliz. No había necesidad de. Ah, muy bien. Eso es en relación con el, con el comentario que hiciste anteriormente. Muy bien. Fantástico. Pues llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias. Te felicito por estar aquí educándote, deseando construir tu bienestar y nos vemos en el siguiente programa. Practica soltar la culpa, dejar de torturarte con ella y celebrar la reflexión, la responsabilidad, el bienestar, la negociación de lo negociable. Muchísimas gracias, es un placer, te mando un abrazo enorme y nos vemos en la siguiente.